Trasvase el sólido a un vaso de precipitados y arrastre el que queda adherido al pesar sustancias con una pequeña cantidad de agua desionizada. Disuelva agitando con la varilla de vidrio. En caso de disoluciones endotérmicas o exotérmicas, se deja reposar hasta que alcance la temperatura ambiente. Lave la varilla y trasvase la disolución al matraz aforado utilizando el pico del vaso. Para trasvasar la disolución de forma cuantitativa debe lavar el vaso varias veces con pequeñas cantidades de agua desionizada. Vertiendo las aguas del lavado al matraz pero sin pasar la línea del aforo. Para el enrase final, añada agua desionizada gota a gota con la ayuda de un cuentagotas hasta que se iguale el fondo cóncavo del menisco con la marca del matraz aforado. Para ello, coloque los ojos a la misma altura que el nivel del líquido con el matraz apoyado sobre una superficie horizontal. No se quede corto ni se pase. Por último, tape el matraz aforado y agite varias veces hasta homogenizar la disolución.